Y suena. ¿Usted la pedía la música? Yo no la pedía porque no, ah, ¿no? me gusta la canción de Qatar, me parece muy no lindo. no hay nuevas canciones de Qatar, no, hay, no han salido no. artistas a hacer nuevas, No, a lo mejor quizás más cerquita de las fechas. Pero ya estamos a dos meses, Pero exactamente no. dos meses. Ay, casi. no te puedo creer, no no, dos meses, es verdad. Dos meses de Qatar y Sofía que sigue en Mendoza. No, bueno, pero ¿quién quiere que me vaya a hacer la previa? Bueno, ¿podría irme a hacer la previa antes? Yo acá, uh -huh. que el canal lo dispone Yo, yo lo disponible. Lo hizo, uh -huh. disponible El canal está considerando enviarla a hacer la previa Y traerla tres días antes de que comience el mundial de <risa> Bueno, pero, no importa, pero fui <risa> Cuenta el color <risa> ya no le importa Totalmente no, no de Vos decir que estoy en Qatar Puede ir a ver partidos de, de la liga qatarí Pero no el claro. mundial, no el mundial. Claro. Pero eso ¿por qué lo dice usted? No, digo, es un rumor que se corre en el pasillo Porque usted está ah, pero, favoreando su ida a Qatar Pero es un rumor que yo no he escuchado Bien, que... está muy bien Sofía, para que no lo sepa Está haciendo su lobby La, Catar Kermes, ¿está la Kermes La Kermes Qatari sí, sí, sí, sí. También está sí, Estamos sí, todos sí. Es más Está armando un hashtag Con todo su personal De marketing sí. Ella tiene todo un equipo De marketing Donde está armando El hashtag de Vótenme para ir a Qatar. Sí, es sí. largo para hashtag Ah, entonces Hay que achicarlo Sofía Sofía, fui a Qatar, me sí, sí, sí. encanta porque nuestra productora es, sí, sí, sí. es la presidenta del Fan Club. Muy bien. ¿no? <risa> te, <risa> bueno, te llevo, <risa> te llevo, te llevo. Está, está por ahí. Pero bueno. ¿con qué viene hoy? Transporte. ¿Cómo es el transporte en Qatar? Porque atención, para todos aquellos que vayan, que tal vez el que va a Qatar es porque tiene un dinero para ir, ¿no es eh. cierto? Pero para todos aquellos aficionados que vayan a disfrutar del Mundial, bueno, van a tener el transporte público y miren lo que es. ¿Esta que es la terminal? Así uh -huh. son las terminales para tomar el transporte Hay público. Hay otro mundo, ¿no? Sí, Hay otro totalmente. Mundo. Hay otro mundo y sale más caro. Todo va a ser gratuito, pero para eso hay que tener una tarjeta que se le va a dar a todas aquellas personas que asistan a los eh, diferentes partidos a ah, nivel Mundial. Se uh -huh. llama ah. Sí. No. no. <risa> no. Pero presentando eso, simplemente van a poder eh, transitar a través de estos uh -huh. medios de transporte gratuitamente. Miren, les voy a contar algunas características que tienen. Sí. Cubren 37 estaciones, está integrado por tres líneas, oro, verde y roja. Y tienen una frecuencia de tres minutos por y cada, cada servicio. ¿Eh? Está el no, cual, sí, claro. Son tres minutos a rajatado. Cada tres cada, minutos pasa. Cada tres minutos tremendo. pasa la, di, las diferentes sí, líneas, sí, ¿no? Claro. Por otro lado, cada estación, que lo que estamos viendo en imágenes, que miren lo precioso que es, cuenta con elevadores, es decir, con sí. ascensores, también los vagones están eh, equipados con espacio para sillas de ruedas, por ejemplo, cochecitos para bebés, es decir, claro. que está todo. Separado y también con accesos para eh, aquellos que vayan con perros, con mascotas. Qué bien. También tienen todo eso disponible todo en este medio transporte. O sea que el mundial es pet friendly, digamos, por lo menos en transporte. Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, y se van a estar estos a medio transporte, te dejan muy cerquita de donde están cada uno de los estadios, uh -huh. por lo tanto. No, se van a tener que, no van a tener que caminar tanto, pero miren lo que son las estaciones. Eso es uno de los estadios y miren la, la vista desde, desde ahí, muy cerca, está claro. para ahí caminando. Eh, la verdad es que es impactante lujo. los lujosos eh, medios de transporte que tiene Qatar. Bueno. Eh, además, te va a permitir conocer las diferentes localidades de Qatar, si vos querés también de paso aprovechar el viaje para conocer este país. Digo una obviedad total a esta altura, pero va a ser por lejos el mundial más lujoso de toda la historia. Nunca hemos vivido un mundial así. Yo creo que sí, ¿no? Ni en Brasil, ni en Estados Unidos no. 94. Que tenga este nivel. Mira, se hablaba mucho en Corea-Japón del 2002 de que los estadios había uno que se daba vuelta toda la cara. Es Pero este sí. me parece que tiene este mucho lujo, mucho sí, lujo. Sí, sí, sí. Bueno, cómo Mucha van tecnología? a ser los servicios, porque los van a extender debido a la cantidad de personas que ellos esperan de visitantes, ¿no? Eh, para que vayan a disfrutar del mundial. Bueno, los servicios van a estar. Miren, van a ser. De sábado a jueves de 6 de la mañana a 3 de la madrugada, es decir, pasan hacia el otro día todo de corrido y por lo tanto se va a poder... Quienes vayan a manejar tranquilamente por los medios de transporte de Qatar sin ningún problema, no van a tener que andar tomándose taxis y esas cosas, bien. porque la verdad es que tienen mucha disponibilidad horaria, mientras que los viernes va a ser más acotado de 9 de la mañana a 3 de la madrugada. Así que bueno, esos son los horarios que tienen para, para el, los medios de transporte de Qatar Yo ya tengo todo listo, me voy a fijar bien las direcciones para no perderme. ¿Usted porque... está ahorrando? Eh, no, me imagino que te demandan con cuando vas de... No digo para los demás Porque ah, el transporte bueno, lo va a sí, tener sí. gratuito no, Pero en... para todo lo demás va a tener claro. que usar dólares Si se quiere comprar un llavero de Messi, por ejemplo Ah, bueno, lo personal lo voy a tener que comprar No, no, sin regalos Porque bueno, imagínense no, que no, a tener ya que no se, ya no se usa El, el carrito claro, con no. las cosas para vender no, Ya no se usa tener no, regalos no, no, Que nadie que espere puede. cuando uno viaje que te traigan regalos Mundial gasolero entonces, para Sofía Fernández Gasolero con tal de ir, miren, no importa Muy muy bien y, estamos y entonces de la plata se viene el dólar Qatar por eso le decía a Sofía ¿En serio? Si ya vi... sí. no me den esa mala noticia por eso no le preguntaba si ya había ahorrado no si estaba comprando Ay. no sé algo porque qué pasa Pablo están evaluando ponerle el dólar Qatar no es un dólar que eh, sea una colecta para Sofía Fernández sí. no claro ni sí. <risa> que vayamos a imprimir un nuevo dólar para ayudarla como se imprime para otras cosas con la maquinita y uh -huh. se fabrican billetes sí el dólar Qatar es una nueva cotización pero todavía no está se está hablando, y ya hace mucho ruido en el gobierno, de hecho lo han reconocido, que están analizando uh -huh. de qué manera, con qué instrumento, aplicar algún tipo de recargo al dólar que hoy se utiliza en el exterior, el dólar turista. ¿Algún tipo nuevo de recargo? Algún porque tipo ya nuevo, sí porque otros. ya tiene varios, y allí están las alternativas que se barajan para poder eh, armar esta, esta ingeniería, para que eh, quienes uh -huh. vayan a Qatar no le terminen quitando los dólares a la producción, han dicho las sí. autoridades de la Argentina. Dijo la portavoz Gabriela Cerruti que está en análisis, que son diferentes medidas, no reveló muchos detalles, pero sí el equipo de Sergio Massa está analizando. Bueno, hoy tenemos tanta variedad de dólares como las necesidades o las restricciones que necesita el Banco Central y la, la restricción argentina a la moneda externa. Claro. Así es que se analizan diferentes medidas. Algunas apuntan a incrementar los impuestos que ya se cobran al dólar turista. ¿Recordamos? O sea, que tenemos un 35 más un... 30, un... 35, 35, más un 30. Más un Qatar, que no sabemos de cuánto un sería. Recordemos cómo es el dólar: cotización oficial, sí. 30% del impuesto país sí. y 35% a cuenta del pago de ganancias. Exacto. Se paga y después se devuelve. Una opción es que después no se devuelva ese 35%. Claro. ¿Mm? Directamente tiene un sobrecargo. Entonces uno ya no tiene esa expectativa de recuperarlo. Bueno, quizás no le es tan ventajoso. Otra opción. Recordemos que ese 35% para el dólar turista, el que pagaba una cuestión con tarjeta en el exterior, uh -huh. era del 45%. Ah, ¿por qué? Porque tenía claro, un recargo. Otro un recargo más, ¿verdad? Que pusieron después claro, un recargo en más, en de, más para los que usaban las tarjetas, no en, el el exterior, para, las tarjetas sí, en el exterior. Tenía sí. un adicional del 10%. Sí. Otra opción es que eso, ese 45% suba al 52% o 55%. ¿Mm? Otra idea son las distintas los, los hipótesis. rumores, las hipótesis uh -huh. que están trascendiendo. Otra idea es que se lo lleve directamente al dólar MEP o el dólar uh -huh. financiero, claro. o sea, que, se, que se puede comprar libremente a través de operaciones bursátiles. Oh, pero entonces, esperemos, esperemos. Ese sería el que recibe el nuevo impuesto, no el dólar turista, si fuera esta posibilidad que estamos planteando. No, no, son dos diferentes. ¿Por eso? Una en el impuesto, uh -huh. una, subir el impuesto al dólar turista. Bien. Otra idea es poner directamente un dólar. Como se le puso un dólar a, a la soja, sí. claro, pone poner un, un precio equivalente al dólar MEP o el dólar contado con Liqui. Ah, claro. Equipararlo. Y hacerlo igual, equipararlo. Equipararlo. Uh -huh. Que hoy están en 280, 270 claro. y algo. Eh, casi 290 en las ah, últimas bien. cotizaciones. ¿Está más caro entonces que el blue? Está más caro que el blue. Bien. Eh, pero cualquiera de las medidas, si uno saca las cuentas, llevaría el actual dólar turista entre el dólar blue sí. y el dólar contado con liqui, que son los de libre demanda. ¿Qué permitiría esto, en caso de terminar en una medida concreta, que la gente no tuviera Uh -huh. como eh, preferencia ir a buscarlo al, al, al circuito oficial, sino eh. también echar mano, por ejemplo, a la compraventa Blue uh -huh. o al contado con liqui. Muchas de las personas que van a salir, claro. por supuesto, tienen acceso a ese tipo de sistemas. O sea, buscarlos en el mercado y no el banco central. Bien. Bueno, yo les diría, a la altura que estamos del, de la revelación de datos, el, eh, que tengan un sobrecargo para ir a Qatar es una cuestión segura. Sí, a sí, saber sí. cuándo la, la oficializan y en, qué, en cuál de estos instrumentos se traduce. Claro. Hay que Pero oficializar es una, es una realidad. Si la oficializan, la tienen que hacer cuanto antes, porque hay gente que ya está comprando claro. cosas en Qatar, sea un paquete, sea una entrada, sea algo, y eso sí. al hablar están saliendo de las reservas. Entonces, Exactamente. Eh, pensando como piensa el gobierno, tendrían que hacerlo cuanto antes. Exacto. ¿Qué es lo que se teme? Además de la demanda que hubo de entradas, Argentina está en el uh -huh. top 5 sí, sí, sí, de los mundo. primeros países del mundo en ir a buscar entradas para Qatar. Para pero igualmente también partidos. son los, la, los miles de mendocinos que están, eh, digo, dispersos por el Disperso mundo. Dispersos por el mundo, sí, por sí, supuesto. Digo, no, solo, no solamente que están acá, porque la verdad sí, que es es tanto argentinos sí, sí, sí. ahora fuera en el mundo es que, que, que también sí. eso hace. o sea, No pues tiene la la la la la de la el no mismo a poder adquisitivo que nosotros acá. Lo recomendable es comprar ahora, por ejemplo, paquetes sí, sí, y esas cosas, claro. Claro. antes de esta medida. Antes de esta medida, porque se van a liquidar antes de que comprar el instrumentos. Sofía, después lo que dijo Pablo... Son varios millones, por eso la urgencia del gobierno. Ya lo estaría comprando. Tenemos que hablar, Sofía, tu a hacer la SÍ. <tose> gracias, Hay Pablo. que replantearnos algunos puntos. Gracias, Pablo, y gracias, Sofía.